Hola, hola, hola, hola, hola, mis queridos amigos, amigas, amigues... Eh, ...de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Telegram... Eh, ...bueno, bienvenidos a la clase 69... ...última clase de Venus en los signos... ...porque esta vez eh, nos toca Venus en Pisces... ...a partir de mañana... Empezamos con el planeta de la guerra, con Marte. Pero mientras tanto estamos con el planeta del amor. Así que estamos felices. Venus en Pisces. Tres palabras claves para Venus en Pisces. Positivas y tres palabras claves negativas para este mismo Venus en el último de los signos del zodíaco. Venus. En Pisces, Tres palabras claves positivas. Enamoradizos. Eternos. Enamorados. Enamoradas. De todo. Musicales. Les encanta la música. Es el símbolo de la música por excelencia. Y muy flexibles. Adaptables. Se adaptan a las situaciones. Como negativo que Es que pueden ser muy ilusos. Eh, irrealistas. Y pueden ser hasta masoquistas. O sea de sufrir mucho. Y que les llegue a gustar el sufrimiento. ¿sí? Sobre todo en cuestiones que tengan que ver. Con ese amor de Venus. ¿sí? Yo digo que. Eh, para los que son de Argentina y para los que no lo son también lo saben, eh, todo, casi todos conocen que en Argentina eh, el, la música tradicional de Argentina en realidad no es la tradicional tradicional, pero no importa, la de... El siglo XX fue el tango y el tango es todo una súplica, una lloradera... ...porque lo dejó, lo abandonó, la abandonó... Eh, bueno eh, ...y sufren un montón y yo digo que el tango es Venus en Pisces. Bueno, les mando un abrazo enorme para que no se haga mucho más largo este video... Nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, como todos los días, ¿sí? Mañana comenzamos con Marte, no te lo pierdas, el planeta de la guerra. Chao, hasta mañana.